Hola a todos, eh, estoy aquí de nuevo eh, para una entrevista para elbichólogo.com y tengo un placer de contar con eh, Iñaki de Biomas. Bienvenido, Iñaki. Eh, gracias, muchas gracias. Tengo un placer tenerte por aquí. Y vamos a hablar un poquito de, de esa experiencia que tú tienes, que a mí me resulta personalmente muy curiosa y que, y que tiene buena parte de, de, de, su, de, su, de su ejercicio en, en África, ¿no? que es como un, un lugar que es casi un paraíso para cualquier biólogo, ¿no? desde, desde el punto de vista que siempre lo, lo vemos en los documentales y, y creo que es algo con lo que muchos soñamos, ¿no? poder trabajar con, con los grandes mamíferos africanos. Sí. <risa> bueno, yo, yo en realidad empecé más mi, mi experiencia en Sudamérica, donde, donde incluso creo que por años he trabajado más, pero bueno, sí, actualmente vivo en, en Kenia, en África, y estoy más centrado en, en todo lo que es un poco la, la fauna de esta zona. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Bueno, Iñaki, ¿qué formación crees que es fundamental para trabajar en conservación? Aparte de lo que es una carrera, por ejemplo. Bueno, eso es complicado. ¿eh? Sobre todo es complicado porque yo he trabajado especialmente en Sudamérica, en, en, en América Latina, con, con mucha gente de Estados Unidos, Inglaterra, donde a nivel de formación es mucho más flexible que en España. Me explico, tú en España si quieres trabajar de biólogo tienes que hacer biología y a lo mejor puedes hacer ciencias ambientales y haces cosas parecidas, pero luego vas por ahí por el mundo y te encuentras resulta que ha estudiado literatura, eh, además hizo estudios chinos y luego finalmente sí, hizo un pequeño grado en biología y resulta que está trabajando en biología. ¿no? Entonces eh, es un poco... Es un poco complicada la, tu pregunta y, y, y la respuesta, ¿no? Bien, es verdad que yo tengo mi, mi propia idea. Yo creo que hace falta formación teórica, eh, creo que en este sentido en el mundo anglosajón están un poquito carentes, pero también es verdad que en el mundo anglosajón tienen una, una una como decir?, una, una experiencia práctica, mayor y desde mucho más jóvenes que nosotros en España, ¿no? Y entonces eh, creo que lo ideal sería mezclar la formación teórica española con la formación práctica del mundo anglosajón. Sí, yo también creo que estoy de acuerdo. Creo que en España hay como mucha titulitis, es decir, si no tienes este determinado título no puedes hacer nada, pero sí que es cierto que debe de haber ¿no? una, una formación al menos básica, teórica, y mucha más formación práctica, que es lo que yo creo que nos falta aquí, por lo menos en España, ¿no? Sí, sí, pero, pero no quiero, bueno, no sé si ha quedado la impresión, pero no me gustaría eh, que quedara la impresión de que tengo cierto rechazo a la formación teórica, porque no es así. Es verdad que eh, yo eh, bueno, he trabajado mano a mano con muchos colegas, eh, sobre todo gringos, y veo que, que en el campo se manejan muy bien, pero que a nivel teórico en ecología básica mmm, fallan muchas veces, ¿no? O por lo menos en, en sus primeros estrategias profesionales, luego, bueno, las cosas se van aprendiendo. Entonces, eh, creo que una buena base teórica es fundamental. ¿eh? Sí, sí, no, yo, estoy, yo estoy también de acuerdo. Yo creo que hay que tener un equilibrio no entre entre unos conocimientos teóricos, básicos al menos, que, que te permitan ya ejercer esa parte práctica ya con garantías. ¿no? ajá ah, eso es. Bueno, pues eh, también has trabajado en numerosos países de África y de América Latina, como nos has contado. Algunos tan emblemáticos como pueden ser Costa Rica o las Islas Galápagos. que ¿Quién no, ¿Quién no las conoce? ¿no? Eh, ¿Cómo conseguiste esta experiencia? ¿Cómo conseguiste trabajar aquí? ¿Cómo encontraste eh, los puestos de trabajo o de voluntariado? Bueno, por mi experiencia, eh, lo difícil es encontrar el primero. ¿eh? Eh, muchas veces una cosa te lleva a la otra. Yo el primero fue un voluntariado que hice en, en Bolivia eh, y gracias a ese voluntariado pues, se me abrió un poco la puerta en Costa Rica. Eh, bien es verdad que el trabajo en Costa Rica, estuve tres años en un proyecto de trabajo con tortugas marinas y en principio mi trabajo era más de gestión que de conservación. Lo que pasa es que bueno, yo soy un poco culo inquieto, me fui metiendo cada vez más en, en conservación y finalmente si aguanté los tres años es porque... Eh, hice más de conservación que de gestión, ¿no? Pero eh, ese trabajo de Costa Rica creo que fue un poquito eh, lo que me abrió a un mundo nuevo, eh, en cierto modo, y lo que eh, ha hecho posible que, que pasara de un trabajo a otro, ¿no? De Costa Rica pasé directamente a, a Ecuador, a las Islas Galápagos, eh, y de ahí a, a México. Eh, también hice pequeños trabajitos en Panamá y tal. Entonces, eh, bueno, eh, es verdad que... Que, que es fundamental conocer gente. ¿eh? Y donde conoces a la gente más interesante para tu propia carrera profesional es dentro dentro de un, de un trabajo. Pero bueno, me imagino que es una obviedad de peregrino Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Yo, yo, de hecho, cuando hablo mucho en el blog, hago mucho, mucho hincapié en el tema de hacer contactos, de hacer lo que ahora se llama networking, ¿no? eh, que simplemente sí. es conocer gente de toda la vida, ¿no? Pero que se ha puesto de moda sí. esta terminología. Y creo que es muy importante. Mucha gente confunde los contactos con enchufes, que no tiene nada que ver el hecho de conocer a gente en otros, en otros sitios, ya te abre puertas a, que, a conocer, eh, pues, nuevas organizaciones, o a que alguien que en un momento dado necesite de un biólogo se acuerde de ti, y no porque, sí, no porque, no porque, no porque seas su amiguete, sino porque te conoce, y porque sabe que trabajas bien, te ha conocido, por ejemplo, en tu caso te ha ¿no? conocido en Costa Rica, y te pueden dar un, un, una llamada, y te mía si te quieres presentar, creo que, creo que es claro. muy importante ese, ese aspecto que has comentado, tú de, de que lo difícil es dar el primer paso, pero una vez que empiezas a conocer gente, todo se vuelve un poquito, un poquito más fácil. Es un poquito más fácil, sí, es un poquito más fácil. Y luego, bueno, pues al final pues es más o menos una, una bola, ¿no?, eh, que, que va creciendo. Eh, bien, es verdad que en mi caso personal esa bola se paró en un momento dado eh, y, y, bueno, perdí un poquito el ritmo y me tuve que reinventar. Pero bueno, esa es otra historia para luego. <risa> no, seguro que es una historia interesante. Luego hablamos, hablamos un poquito más de ella. Eh, lo que nos, nos has estado comentando que estuviste en, en Bolivia, ¿no? Cuando eres estudiante, un estudiante de Biología, ahí en el Pantanal. ¿Cómo fue esa sí. experiencia? ¿Qué es lo que te aportó a nivel profesional y a nivel personal? El irte a trabajar o, o de voluntariado allí a, a Latinoamérica. Bueno, a nivel profesional, experiencia. Experiencia de biólogo, de biología tropical que nunca... No tenía en absoluto, era la primera vez que, que iba al trópico, incluso nunca había ido al trópico ni como turista ni como nada. Entonces, en ese sentido, eh, bueno pues una experiencia fundamental, aunque solo fueron cuatro meses, eh, pues, para, eh, pues para empezar ¿no? a entender un poquito, eh, en realidad, más que empezar a entender un poquito de biología tropical, lo que, lo que hice fue abrumarme, ¿no? porque aquello es abrumante, o sea, cuando en España... Eh, paseas por el campo, pues eh, más o menos, eh, y sin querer sin querer generalizar, pero más o menos sabes en lo que te mueves y, y si estás en un bosque de robles, de encinas o de hayas. ¿no? Bueno, pues en, en, en los bosques chiquitanos estos de Bolivia, pues eh, no sabes ni dónde te encuentras, hay cosas nuevas, distintas eh, y a primera vista inidentificables por todas partes. Entonces, eh, a, a nivel profesional fue muy, muy interesante... Eh, muy, muy enriquecedor pero también abrumante me volví con la sensación de que no tenía ni idea de nada ¿eh? que puede ser una idea un poco o una sensación un poco perjudicial ¿no? si, si te lo tomas a mal pero okay, que no fue mi caso ¿no? pero bueno, el caso también a nivel profesional fue una primera experiencia gracias a esa experiencia yo creo que eh, fue muy importante que me seleccionaran para el puesto de Costa Rica, aunque no tenía nada que ver, pero ya tenía cierta experiencia en el mundo tropical y latinoamericano y creo que eso eh, les hizo que en Costa Rica confiaran en mí para, para el puesto que me ofrecían. Entonces, eh, eh, a nivel profesional fue fundamental, claro. Uh, a nivel personal también, era la primera vez que, que cruzaba el charco, era la primera vez que estaba en un ecosistema tropical, eh, uno de, desde el punto de vista de los grandes ecosistemas del mundo, el pantanal. Eh, bueno, boliviano, brasileño, paraguayo, y, y a nivel personal, pues claro, todo un mundo nuevo de sensaciones, eh, estar bajo la supervisión de un biólogo que ya tenía 5 o 6 años de experiencia en aquel momento cuando yo llegué, con lo cual, bueno, pues fue eh, una persona de la que aprendí todo lo que pude aprender en esos cuatro meses, eh, y posteriormente seguí aprendiendo, y, y que me abrió todo un mundo de posibilidades, muy interesante. Yo creo que yo creo que también que, que es bueno tener esas experiencias, ¿no? A veces abrirte un poco a, a conocer pues, otro, otro tipo de ecosistemas, otro tipo de forma de trabajar, ¿no? Y, y como tú comentas, es que puede ser muy, muy importante tanto a nivel laboral como, como personal. Sí, bueno, el eh, eh, Desde luego fue muy importante en los dos aspectos. y, y, y luego. En, en el, en, ya en el caso este particular que tuve la suerte de, de trabajar con una persona eh, que sabía muchísimo más que yo no solo de, de ecología o biología tropical sino de, de biología en general ¿no? y eso pues eh, estar cuatro meses del día a día pegado a un tío que sabes más que tú, eso no se paga con dinero. Pues también me ha llamado la atención eso que has comentado, de esa sensación de que, de que no tienes ni idea de nada ¿no? que a veces ocurre, a mí me ha ocurrido varias veces durante la carrera, generalmente cuando empieza un trabajo nuevo ¿no? en el que no estoy acostumbrado, y que creo que es verdad que, como comentas, a veces puede ser un poco negativa, ¿no? Pero yo creo, creo que es el contrario, que es lo positivo, ¿no? Además, lo bonito de esta profesión es que continuamente estás aprendiendo cosas, ¿no? Y creo que no hay que dejarse un poco llevar, parece, por ese derrotismo que tenemos, que, que parece que sí. todos los demás saben mucho de su profesión y que nosotros no, ¿no? Sí, bueno, yo de cierto modo, sigo pensando en la humanidad de nada, o sea que eh, da siempre pie a seguir aprendiendo también has trabajado para diversas instituciones internacionales, ¿cómo contactaste con ellos? ¿tuviste que pasar algún proceso de selección o alguna entrevista o... Bueno, en el caso de Costa Rica era una, una ONG de Inglaterra, pasé una, una entrevista eh, que una entrevista que empezó en inglés y poco después de, de, de darse cuenta que, que mi inglés no daba para una entrevista seria, pues eh, la continuamos en español, afortunadamente, sí. y, y gracias a eso, ¿no? eh, pues eh, finalmente me dieron el puesto. Además, allí, fíjate curiosamente, yo el, el inglés que tenía era el del de, de instituto, y fue en Costa Rica donde aprendí inglés. ¿eh? Es, es paradójico porque es un país eh, hispanohablante, pero el entorno en el que yo trabajaba era absolutamente anglófono, sobre todo por eh, gringos e ingleses. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo aprendí inglés allí. Y nada, pues sí, bueno, fue una entrevista. Yo solicité un puesto eh, que se ofertó a nivel internacional. Eh, es verdad que requerían de una persona que hablara perfectamente español, porque eh, allí en el campo, bueno, pues había que gestionar el trabajo de más de 20 personas, entonces, eh, personas locales que solo hablaban español. Y en ese sentido, bueno, pues si ya es difícil entenderte con un trabajador, si encima te tienes que entender en un otro idioma o en un idioma que hablas de segundas, pues muy complicado, ¿no? Y como te digo antes, eh, el, de, de Costa Rica pasé a Ecuador y México, que trabajé para la misma organización de Estados Unidos, que es una organización a la que en cierto modo, o, a, o en un modo muy grande, yo he copiado a la hora de, de desarrollar la mía aquí en Kenia, ¿no? es una organización eh, educativa eh, pero conservacionista también donde lo que tratan es de bueno, vincular a los científicos, a la gente que está trabajando en el campo, con los estudiantes, en su caso de instituto, en el mío universitarios y lo que pretenden es simplemente que se vea el día a día de un proyecto de conservación, cómo funciona, cómo maneja, cuáles son sus dificultades, y sus retos, y por supuesto, cómo se trabaja con la fauna en concreto de la zona, ¿no? que es un poco al final lo que atrae a la gente. Entonces, eh, como te decía, esta organización que se llama Ecology Project International, que son de una gente de Estados Unidos, de Montana, eh, pues fue una gran inspiración para mí, trabajé dos temporadas para ellos en Ecuador, en las Islas Galápagos y en México, en varios de sus programas y bueno, pues aprendí muchísimo, ¿no? eh, tanto de conservación como de, de educación, me, me vino muy bien. Eh, una, una buena historia. También me ha llamado la atención que has comentado que precisamente aprendiste inglés en un sitio eh, que, que a priori podría, ser, podría parecer que claro era innecesario, ¿no? Un país hispanohablante. Así que realmente da, da a entender lo, lo importante que es saber manejar al menos el inglés. No sé, cuanto más idioma más mejor, pero al menos el inglés resulta fundamental incluso en sitios donde creemos que no va a, ser, no va a hacer falta a priori, ¿no? Sí, sí. Eh, vamos, sí. La verdad es que... Hoy en día a ciertos niveles y a poco que te quieras mover, eh, no sabe el inglés, es casi casi ser un poco, vamos, cogeas, cogeas por todas partes, eh, ya solo en el momento en que sales de España y coges un avión necesitas el inglés aunque sea para manejarte en el aeropuerto, así que eh, es fundamental, es fundamental. Sí. Ya hemos comentado que, que bueno que actualmente vives en África, ¿no? que es uno de los lugares míticos para cualquier bichólogo. ¿Cómo llegaste allí? ¿Y en qué estuviste trabajando antes de fundar Biomas? Bueno, eh, yo llegué con mi pareja a África, especialmente a Mozambique, había un proyecto también de otros gringos eh, que estaban por la restauración de uno de los grandes parques clásicos de, de, de África, que hoy en día ya no están tan conocido, pero que en los años 60 era, era uno de los más conocidos, más visitados, que es el Parque Nacional de Gorongosa, que está más o menos en el centro de, de Mozambique. Allí un gringo millonario se empeñó en restaurarlo, lo cual bueno, pues es un empeño muy positivo, se podía haber empeñado en cosas peores. Y, y eso sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, allí nos fuimos, en principio por el, el trabajo de, de mi chica, de mi mujer, eh, que es ambientóloga, y, y nos fuimos para allá. Entonces, eh, a raíz de, de su trabajo, a mí me ofrecieron otro trabajo que era en el servicio, en el área, digamos, en el área de científica, donde bueno, lo que se pretendía era hacer un seguimiento de la fauna de, del parque. Lo cual, eh, pues, eh, era como bueno, como un regalo, ¿no? Porque, pues, imagínate, ¿no? Que te, de repente tu primer destino en África sea en ¿no? un parque de los clásicos, eh, contando bichos, básicamente a lo que me dediqué el, el, el poco más de un año que estuvimos. Y, y bueno, pues eh, allí con, con esta organización de Estados Unidos y con otras, eh, bueno, el que era mi jefe entonces en, en Mozambique, que es un científico de Estados Unidos, de, actualmente está en la Universidad de Madison, bueno, pues eh, aprendí también muchísimo no eh, de, de, de, Básicamente de cómo se, se cuentan animales, de cómo moverte en la sabana africana, de, de, de, de un ecosistema eh, completamente nuevo. Eh, es cierto que es parecido en muchas cosas, pero completamente nuevo. Entonces, bueno, eh, en, en ese año en el campo, que además yo vivía en el Parque Nacional, estuvimos prácticamente un año sin salir de un parque nacional en África, eh, pues eh, aprendí, no te voy a decir todo lo que sé de África, pero sí mucho y, y la gran base de lo que sé de, de África. Para un pedazo de historia, me puesto los dientes largos. <ríe> la verdad es que el Parque Nacional de Gorgosa no es nada conocido, como te digo, pero en los años 60 eh, se estimó que tenía la mayor densidad animal del mundo. Eh, bueno, luego Mozambique en el 74 empezó la guerra de independencia, en el 90 o en 80 y tantos empezó la guerra de civil, total, más de 20 años de guerra, y en este parque en concreto se comieron prácticamente todo lo que había, ¿no? Pero se lo comieron de panete, o sea, mataban elefantes, hipopótamos y, y todo tipo de antílopes para comer, ¿no? Entonces, el proyecto de restauración lo que básicamente se basa es en eso, es en restaurar el parque a tal y como era. Actualmente eh, siguen haciendo, siguen trabajando, la verdad es que es muy interesante visitar su página web y tal, y, y están aumentando bastante bien las poblaciones animales en general. ¿no? se está invirtiendo muchísimo, ¿eh? porque algunas poblaciones no se puede esperar a que de manera natural se recolonicen, porque no va a pasar, y entonces ¿eh? se han comprado elefantes, se han comprado hipopótamos, pues puede parecer un poco como que te vas aquí de compras y te compras un elefante, ¿no?, un poco así, pero bueno, hay que tener en cuenta que Sudáfrica es, es un gran productor de animales salvajes, ¿no?, un productor en el sentido mercantilista de la palabra, y Mozambique, que queda relativamente cerca, pues, pues a eso se dedicaba, ¿no?, y actualmente, como te digo, pues eh, las cosas están mejorando muchísimo. La verdad es que me apetece mucho volver porque salimos de allí en el 8, en 2008 han pasado ya unos cuantos años, y, y bueno, pues eh, me, me, me gustaría ver un poco, porque tengo constancia de los números, veo cómo van subiendo las poblaciones, pero me gustaría verlo en el campo, sobre el terreno. En el in sí, sí. sí. Ah, a mí también. Sí, sí no, es un, aparte de... Aparte de la cantidad de animales, es que es una zona preciosa, ¿eh? es, es muy, muy bonita, merece la pena una, una visita larga, eh, 15 días o así para, para el parque. Yo tengo muy pendiente África, cualquier sitio de África o Ajá. de África subsahariana para, para mi lista de viajes. ¿no? Es una sí, de las cosas que para... tengo aquí y lo que pasa es que en ese momento se me escapa del presupuesto. Sí, es un problema recurrente. ¿eh? Sí. Bueno... Eh... Tú has trabajado pues, eh, con, con grandes mamíferos ¿no? Eh, y me gustaría saber cuáles son las principales diferencias que tú has visto entre trabajar con grandes mamíferos como los que existen allí y la fauna así un poco más tozológica tipo europea, ¿no? donde lo más grande que te puedes encontrar pues a nivel de carnívoros es un, un lobo o a nivel de, de herbívoros pues un bisonte o, un, o un, un alce, ¿no? siendo la mayoría mucho más pequeños. Sí, bueno, eh, en, en Goroncosa nos encargábamos de, de, de todo tipo de fauna, no solo de los grandes mamíferos. Lo que pasa es que es verdad que eh, los censos eh, que trabajábamos eh, a nivel eh, de mamíferos eran muy importantes porque al final eh, en realidad era la fauna afectada por todos estos años de guerra. ¿no? Eh, el resto de la fauna pues, es muchísimo menos afectada, apenas se cazan aves para comer y desde luego no se cazan o, o prácticamente no se cazan reptiles ni, ni anfibios, si acaso cocodrilos y tal. ¿no? Entonces, eh, trabajábamos con todos los animales, ¿no? Eh, a nivel de diferencias, bueno, pues un censo de mamíferos eh, medianamente serio en África es volando, no te queda otra. ¿eh? Y eso ya es una gran diferencia. Eh, hace que el censo sea muy fácil, a priori, ¿eh? Eh, porque lo ves casi todo. Y eso es importante, ¿no? Eh, eh, cuanto más ves, eh, menos estimas. Y cuanto menos estimas, más eh, cerca estás de la realidad. En, en, en España prácticamente cualquier censo es a pie o en coche. Eh, y te pierdes muchísimo. Eso a nivel de mamíferos. A nivel de otros eh, otros eh, eh, pues, eh, reptiles, anfibios y tal, claro, ahí ya no. No vale nada que hueles, a no ser que cuentes cocodrilos. El resto de los animales no se ven, ¿no? Desde el aire, por muy bajito que vueles. Y ahí también hay una gran diferencia. Y es que eh, si estás muestreando en una charca, eh, con las... con, con las en una charca, una redecilla, no sé qué, eh, en cualquier momento viene un elefante. ¿eh? Viene un hipopótamo, un cocodrilo, un cualquier cosa. ¿no? O sea, nunca muestré solo, siempre vas acompañado de guardas y aún así, aún así, bueno, pues siempre con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Porque pues, es eso, ¿no? Y eso que, que, que, que había relativamente pocos animales, pero vamos, que eh, es, es complicado, ¿no? Por ejemplo, anfibios nunca muestré por la noche. En el tiempo que estuve nunca conseguí el permiso de, del departamento para, para muestrear por la noche. Eh, más allá de lo que era el campamento el campamento vallado de donde estábamos nosotros. Que ahí sí que mostré por la noche y que se veían un montón de anfibios, un montón de, de especies. Pero yo quise mostrar en otras eh, zonas eh, eh, inundadas, eh, tanto eh, temporales como no temporales, y no no pude, no, no pude. Decían que era muy arriesgado, que ningún guarda iba a querer venir conmigo, etcétera, etcétera. Y, bueno. Es complicado, en ese sentido, sí. Y, y a ver, eh, eh, lo entiendo, eh, lo entiendo, porque, eh, bueno, no sé, cualquier turista que haya venido a África, pues eh, sabe que los leones están tumbados, tirados a la bartola sin hacer nada, que los elefantes eh, no hacen nada y no se acercan no son más o menos pacíficos y tal, pero eso pasa en los parques de turistas. En este parque, si bien es verdad que tenía mucho turismo hace 40 50 años, ahora ya no tanto, los animales no están nada acostumbrados al turismo, o no lo estaban cuando yo empecé allí a trabajar. Eh, los elefantes eh, que tienen muy buena memoria saben perfectamente lo que significan encontrarse con un hombre. Básicamente eh, significa morir, ¿no? porque allí la población en, en menos de 20 años pasó de 4.000 a, a 200 y poco, que conté el año que estuve yo. Entonces, eh, saben lo que es ¿no? Y, y por tanto son muy peligrosos. Realmente son peligrosos. Sí, sí, vamos, que te puedes convertir Entonces, en la cena. ¿Sí? <risa> ¿Perdona? Te puedes convertir en la cena o sufrir un, un accidente bastante desafortunado, o sea, a poco que te descuides. Sí, sí, sí, no, si todavía te convertieras en la cena sería algo provechoso, pero, <risa> pero de un elefante no, no hay nada que... no puedes esperar nada provechoso, un pisotón. <risa> Bueno, eh, actualmente, bueno, has hablado ya de, de que has montado Biomas, ¿no? Y Ajá. nos puedes hablar un poquito de esta asociación, de cómo y de cómo surge la idea de, de crearla, ¿no? Aunque te lo has comentado que estaba un poco inspirada en, en, en otras con las que has colaborado. Sí, sí, bueno, eh, decía primero aclarar que, que eh, es un juego de palabras entre Biomas, o sea, como más biología, y Biomas, ¿no? Eh, lo que pasa es que es un juego de palabras que me da cuenta que solo lo entendemos los biólogos y algunos niños con lo cual pf, al final ya me dejo llevar, ¿no? Eh, con lo que sea. Pero bueno, eh, ¿cómo surgió todo esto? Bueno, yo siempre... Eh, para mí la educación ambiental siempre ha sido uno de los pies fundamentales en la conservación. Creo que, que es realmente importante. Además, es un área de trabajo que me ha gustado mucho. Yo siempre he disfrutado mucho haciendo educación ambiental con todo tipo de personas, ¿no? Desde... He trabajado desde, desde niños muy pequeños hasta adultos, eh, mayores incluso, turistas, eh, todo, todo, todo tipo. ¿no? Y siempre, siempre he disfrutado mucho con la educación ambiental. Cuando conocí esta organización que te hablaba antes, Ecology Project International, eh, bueno, pues, eh, descubrí eh, otro nivel de hacer educación ambiental. ¿no? Y entonces, eh, en un momento dado, quise replicarlo. Eh, cuando llegué a Kenia, eh, otra vez llegué por el trabajo de mi mujer, que ya habréis adivinado, que es mucho más lista que yo. Eh, entonces, eh, en un principio yo llegué sin trabajo y me puse en contacto con una organización eh, en España eh, que hacía cursos que yo pensaba que era un poco lo que yo, lo que me gustaría organizar. ¿no? Entonces, les, eh, les propuse la idea de hacer un curso aquí en Kenia. Y lo llevamos a cabo, pero tras un par de ediciones me di cuenta que buscaban algo mucho más comercial de lo que a mí me gustaba. ¿no? Buscaban eh, bueno vender, vender mucho y hacer posible toquetear muchos animales y tal, ¿no? cosas que a mí no, no me gustan. Yo, eh, mi idea era trabajar eh, bueno, sobre todo para dar una opción a, a, a estudiantes universitarios de hacer eh, cursos que en los países eh, europeos y de Estados Unidos se hacen. Es, son cursos muy normales, de ecología tropical, de cursos ya más específicos y tal, ¿no? Que se hacen de, de posgrado o simplemente un curso de especialización o, o porque te apetece hacer un curso ¿no? eh, académico en un país eh, completamente distinto y tal. Entonces, eh, bueno, pues dejé esta organización eh, que, que, que no cubría mis expectativas y decidí montarme yo mi propia organización que al final es, bueno, pues... Eh, con sus aciertos y sus errores es la que me gusta, digamos, ¿no? Por supuesto, se va puliendo cosas siempre, continuamente, pero sí si es, es lo que más se acerca eh, a lo que a mí me gusta, lógicamente. ¿Y cuál es el proceso para crear una asociación de este tipo? Porque debe ser algo, no debe ser algo sencillo, ¿no? A priori, ya que tiene, lleva temas de educación, de conservación, eh, cursos en, en, en zona donde no es tan sencilla la, eh, la intendencia, ¿no? Claro. Claro, a ver, eh, bueno, el proceso de crear una asociación en España es relativamente fácil, ¿no? Rellenas cuatro papeles, haces unos estatutos que te los puedes bajar de internet, eh, haces una acta fundacional y ya, lo mandas y se acabó, ya tienes la asociación. A partir de ahí, pues es cuestión de que vayas a Hacienda y empieces a pagar impuestos, claro. Eh, claro, puedes montar una asociación en Panamá, probablemente sea mucho mejor, pero bueno, el caso yo la tengo montada en Madrid y, y ahí seguimos. Luego... Eh, ya claro, el tema de montar un curso con todo lo que logísticamente implica en Kenia, pues es un poco más complicado. Eh, yo el primer curso, cuando lo monté, ya llevaba trabajando, bueno, eh, trabajando para montar este curso algo más de un año en Kenia. O sea, que me costó, me costó tiempo, ¿no? Yo ya había viajado personalmente mucho por todo Kenia, o por casi todo el país, conocía eh, bastante bien, digamos que los dos tercios del sur del país, eh, tenía dos conductores eh, que tenían estos eh, típicos eh, vehículos de safari eh, de plena confianza, eh, que, con, con los que sabía que podía contar en, a la hora de, de, de llevar estudiantes en el caso de que finalmente saliera y contacté con un montón de gente aquí, algunos con los que sigo trabajando y otros con los que no pero bueno, ahí está, nunca se sabe en contacto cuando va, va a ser necesario entonces como te digo eh, llegar a hacer el primer curso del que por cierto no quedé muy, muy muy contento el primer curso no fue con mi asociación fue con la, con la otra que te comentaba eh, pues llegar a hacer ese primer curso me costó más de un año, más de un año de, de ver cosas de aquí para allá, de conocer Kenia y tal. ¿no? Eh, claro, con el tiempo he ido haciendo más cursos, los he ido haciendo más a mi gusto, a, a, a raíz de, de que monté mi propia asociación, y he ido conociendo mejor Kenia y, y las cosas que se hacen y que se cuecen aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, yo creo que procuro cada año mejorar, mejorar el curso en, en concreto en los de Kenia. Bueno Iñaki, y entonces, ¿qué tipo de retos eh, o cuáles son los mayores retos a los que estás enfrentado de cara a, a, a montar una empresa que ha sido creada en España y trabajar con ella en, en África, en Kenia? Bueno, eh, montar una asociación en España es relativamente sencillo, es simplemente rellenar un par de formularios, mandarlos y en poco tiempo tienes una asociación montada. Pero luego es cuestión de ir a Hacienda para, para pagar los impuestos adecuados y ya está. ¿no? O sea, en ese sentido es, es muy, muy sencillo. Y, y el trabajo y las relaciones aquí en Kenia pues, también han sido muy sencillas. El trabajo con, con las estaciones biológicas con las que, en las que me muevo, es, la verdad es que son todo facilidades, no hay ningún problema. Es bueno, contratar un servicio y, y, y llevarlo a cabo. En ese sentido ha habido pocos retos. Eh, quizá el, el mayor reto eh, es eh, vender el curso, ¿no? sobre todo porque la idea de estos cursos es algo que no se oferta en España, que entonces estás ofreciendo algo al mercado español, en este caso a los estudiantes, algo que no existe o que, o que si existe es muy, muy, muy limitado y entonces es, es un problema, sobre todo porque no llegan a comprender 100% el, el, el producto que tratas de venderle, ¿no? Nosotros tratamos de vender cursos de carácter académico, independientemente de si está reconocido o no por las universidades. Y ellos al final lo que están buscando o, lo que, o en lo que están pensando es un viaje. Un viaje como pueda ser el viaje de fin de carrera o de Ecuador o similar. Entonces ahí hay un poquito... De, o bastante, ¿no? Hay incluso cursos que no nos salen porque no conseguimos el, el número de personas suficiente, pero... ¿Qué tipo de formación ofrecéis? Y bueno, ya nos has dicho que va un poco dirigida a, a estudiantes universitarios, ¿no? Eh, dais algún tipo de certificado? Eh, ¿Cómo son o en qué consisten básicamente estos viajes? Bueno, eh, la formación es eh, más o menos técnica. ¿Vale? Eh, por concretar un poco, el curso que hacemos aquí en Kenia, eh, que estamos ofreciendo ahora, es un curso sobre cómo se estudian los grandes mamíferos de Kenia, a grandes rasgos. Hay muchísimas técnicas, eh, muchas muy parecidas a las que puedas usar tú en España. Eh, eh, no ofrecemos vuelos en avioneta para contar el elefante, eso ya te lo digo. <risa> Pero bueno, sí, se, se estudian, eh, cómo se estudian, cómo se cogen datos de, de los animales en el campo, en un ambiente completamente distinto, el, que es el ambiente de la sabana africana, y luego, bueno, cuál es un poco eh, la problemática y el estatus de conservación de los animales más emblemáticos. Es un, un curso introductorio, yo diría que sencillo, en el sentido de que cualquier persona más o menos interesada eh, podría hacerlo, eh, cualquier, eh, cualquier estudiante de Biología, Ambientales o estas, eh, otras carreras similares eh, que incluso no haya terminado la carrera puede aprovecharlo, eh, puede aprender y aprovecharlo. Y luego a nivel de certificados damos certificados nuestros, un certificado de, de participación. Eh pero estamos trabajando con universidades para que sea algo más, para que pueda llegar a ser reconocido eh, bueno, pues, a nivel académico. La idea es, eh, bueno, hay muchísimas organizaciones, sobre todo en Estados Unidos y e Inglaterra, que hacen cursos, que en realidad los gestionan, que es también un poco mi idea, eh, para que profesores universitarios vengan a estos países, en Kenia es súper típico, en Uganda también, eh, hacer un curso de, de lo que sea, de primatología, eh, eh, ecología de la sabana, lo que sea. ¿no? Entonces vienen todos los años, eh, cada año hacen una o dos ediciones y los estudiantes pues, eh, vienen porque son cursos que ya tienen cierta, eh, cierto bagaje, cierta historia y entonces pues, saben que son cursos en los que se aprende, que son interesantes y que forman parte de tu currículum profesional, que es nuestra idea. ¿no? Nuestra idea es llegar a que estos cursos puedan llegar a formar parte de tu currículum, no simplemente un curso donde vas a aprender y disfrutar, ¿no? que también, por supuesto. Muy bien, eh, pues eh, ahora mismo nos has comentado que estás preparando este curso, ¿no? Eh, háblanos un poquito más sobre él, ¿no? Eh, eh, y háblanos sobre todo sobre cómo se organiza un curso así, ya que la, la logística es muy complicada. Bueno, a ver, el curso... Eh, lo que te comentaba antes y para enlazarlo eh, queremos eh, que, que empiece a tener un poco más de peso académicamente hablando, ¿no? entonces este año eh, por primera vez va a venir el catedrático de vertebrados de, de la Universidad de Barcelona eh, que bueno, por supuesto académicamente tiene el prestigio y bueno viene como invitado a nuestro curso y la idea es a partir de aquí de, de, de su visto bueno esperemos es eh, bueno que, que pase a formar parte de la oferta académica de la Universidad de Barcelona o que por lo menos él eh, pueda estar interesado en, en desarrollar sus propios cursos dentro de nuestra asociación. ¿no? Eh, el curso... Eh, visitamos tres, tres sitios solo, eh, porque eh, la logística a nivel de transporte en Kenia es muy cara y complicada, eh, para hacer 200 kilómetros la media son cuatro horas eh, o más, entonces eh, en, en el poco tiempo que dura un curso, que son 11 noches, pues no te puedes mover mucho, porque entonces al final pierdes todo el tiempo en la carretera. ¿no? Eh, entonces visitamos tres sitios, dos eh, estaciones biológicas y luego Masai Mara, porque además bueno, en agosto Masai Mara... A nivel de naturaleza, con el, la migración de los ñus, el cruce en, en los ríos, etc., etcétera, etcétera, pues es un poco eh, pf, la meca de, de cualquier naturalista. ¿no? Entonces, las, lo bueno de las estaciones biológicas, y eso lo aprecian mucho todos los estudiantes que lo han hecho, es que no hay turismo. Eh, no hay turismo porque está prohibido. Eh, es, eh, son zonas de estudio para estudiar y para investigar. Entonces, básicamente estás tú solo. Si te cruzas con alguien, es otro investigador que está haciendo sus cosas y tal y cual, ¿no? Pero bueno, si te cruzas con un león, vas a estar tú solo con el león. Si te cruzas con un elefante, con lo que sea que te cruces, ¿no? Es verdad que, que en, en las dos estaciones biológicas donde trabajamos no hay la densidad de fauna que pueda haber en el Masihmara, pero es que el Masaymara es un sitio único en el mundo. No la hay en ningún otro sitio del mundo. Con lo cual, bueno... Pero bueno, como te digo, la mayoría de los estudiantes al final eh, aprecian, aprecian mucho la soledad que se vive en estas dos estaciones, no comparado con el mar que además en agosto, pues en algunos puntos puede ser un poco agobiante, ¿eh? Eh, sobre todo... Bueno, más que puntos eh, alrededor de ciertos animales, ¿no? Es verdad que Mara tiene muchos leones, fáciles de ver, con lo cual la gente se remolina en los leones, pero no tiene tantos guepardos o tantos leopardos, entonces, bueno, pues cuando hay un leopardo puede haber 50, 60 coches alrededor, ¿eh? Eso, es, sí, eso es una barbaridad, yo suelo evitar esas situaciones, si veo que se acumula mucha gente directamente me voy, yo sé que hay gente que no le gusta, porque ellos quieren ver el animal, pero para mí, bueno... Aunque no voy a arreglar nada, para mí el animal es primero, ¿no? ¿no? voy a arreglar nada porque los otros 50 coches van a seguir ahí. Pero no quiero participar en eso. No, sí. Prefiero no participar pues en eso. de acuerdo contigo. Yo creo que lo primero siempre tiene que ser un poco el bienestar del animal. Aunque aquí sea un recurso turístico, ¿no? Pero creo que es importante el bienestar. Y por muy acostumbrados que estén a la gente de 50 coches alrededor, es una barbaridad. Sí. Eh, bueno, es increíble, además no exagero, tengo fotos eh, con, con, con esas situaciones y sobre todo se da para los leopardos, que son los más difíciles de ver, también es un animal de los más bonitos que hay, ¿no? entonces todo el mundo quiere ver un leopardo, eh, una vez que ya has visto el león, el elefante y tal y cual, y, y bueno, la verdad es que son animales que se lo toman muy bien, ¿eh? porque se quedan ahí encamados en su rama a 10-15 metros del suelo, hay 50 coches alrededor del árbol en el que están y ellos a los suyos, pueden estar tranquilamente de siesta. Pero aún así, aún así, no, no es una situación que me guste. Después de unos problemillas técnicos, <ríe> volvemos a estar aquí. Es lo que tiene estar hablando aquí en conexión con, con Kenia. Bueno, Iñaki, ¿cómo ves tú que has estado también en, en tanto en España como en Sudamérica como en África? Eh, y tienes eh, ya trabajado precisamente en conservación en los tres sitios. ¿Cómo ves tú eh, que, es, que se está llevando la conservación en España? ¿Crees que hay suficiente inversión tanto pública como privada? Bueno, yo creo que privada no hay, me bueno, puedo equivocar porque llevo mucho tiempo fuera de España, pero creo que en España eh, eh, uno de los problemas que tiene el estado del bienestar de Europa es que esperamos que todo lo haga el estado y hay poca iniciativa privada, ¿no? eh, si tú te lo comparas sobre todo con Estados Unidos eh, donde hay iniciativas privadas que tienen auténticos paraísos para la conservación, ¿no? eh, eso en España… Se da poco, se da poco. Eh, a nivel de conservación en general en España, bueno, no estoy muy puesto al día, ¿eh? creo que así generalizando, creo que se ha ido un poquito más atrás con el último gobierno central, ¿no? que es un gobierno, bueno, pues más, más de derechas, más liberal, donde en principio interesan menos eh, temas ambientales y sociales. ¿no? Eh, a nivel global... Creo que la excusa de la crisis ha hecho mucho daño. Yo no digo que no haya una crisis, pero no deja de ser una excusa. ¿no? Y creo que se ha utilizado como excusa en muchos casos pues, para recortar fondos. No proporcionalmente, sino drásticamente. Se ha ido a lo que se supone que es más importante y se ha olvidado completamente... Eh, cosas que, bueno, que en tiempos de crisis hay quien toma por accesorio, ¿no? Yo creo que el medio ambiente nunca es el accesorio, independientemente de la crisis que haya. Eh, el medio ambiente es de lo que dependemos todos, entonces... Pero bueno, y eso bueno pues ha, ha llevado a una situación, por ejemplo, aquí en África complicada en los últimos años, que no solo está relacionado con la crisis, hay, hay muchos eh, problemas, ¿no? muchos aspectos, eh, pero en los últimos años, digamos desde el 7 o el 8, la caza furtiva, sobre todo con elefantes y rinocerontes, se ha disparado de una manera exponencial. Año a año. Y en ese sentido, bueno, pues eh, será, quizá no suene tanto fuera de los círculos eh, de conservación, digamos, pero eh, es una crisis importante. ¿eh? A nivel de elefantes, se han perdido las poblaciones de elefantes más importantes del mundo que estaban en, el, en la reserva de Seluz de Tanzania. Eh, en la reserva de Seluz, bueno, es verdad que era una reserva gigantesca de 50.000 kilómetros cuadrados más o menos el tamaño de Extremadura pero se daba la población de elefantes más importante del mundo eh, y esa se ha cortado, si no me equivoco, vamos, se ha eh, se ha perdido más del 75% de esa población estamos hablando de que se han perdido 60.000 elefantes entonces, eh, bueno, creo que, que, que la crisis económica tiene algo que ver eh, eh, pero bueno, luego eh, es un tema muy complejo la, la, la conservación, ya lo sabes, es un tema multidisciplinar y muy complejo, eh, pero, como digo, a nivel eh, eh, a nivel africano, continental, los elefantes y los rinocerontes van a salir tocados de esto, no sé, ahora parece que está remontando la cosa, pero, pero es un... complicado, sí, <ríe> se han matado muchos bichos. Yo te puedo decir que... Vale. perdona, sigue, sigue. Sí, no, ilegalmente me refiero. Ah, sí, sí, no. El problema de la caza ilegal. ilegal yo creo que es una lacra en todos sitios, pero en África es especialmente importante. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh... O sea, ha habido unos cuantos años donde prácticamente no había caza ilegal de elefantes, ¿eh? por ejemplo, o de rinocerontes. Eh, esto empezó en el año 2007, pero desde mediados de los años 90 hasta el 2007, bueno, había furtivismo, obviamente, nunca se va a acabar con él, pero no afectaba a nivel local y regional. Ahora ya está afectando incluso a nivel continental. Y un poco también al hilo de esto de, de tema de conservación y aprovechando tu experiencia, eh, en, de todos los países en los que has estado viviendo y trabajando, ¿cuál crees que, me, que era el que mejor trabajaba en conservación o el que mejores programas de conservación hacían? ¿Y en qué consistían un poco estos programas? ¿no? ¿De, ¿De qué podríamos aprender los españoles en estos países a nivel de conservación? Bueno, es complicado. Es muy complicado. <risa> menudos, menudos embolados en los que te meto, ¿eh? Así los que mejor trabajan con todas sus deficiencias y todos sus problemas creo que son Kenia y Costa Rica. Eh, de muy diferentes maneras, porque por supuesto el, el tipo de conservación, eh, vamos, el tipo de animales que tienen son completamente distintos y las problemáticas son muy distintas. Eh, Costa Rica ya es un país que en, en vías de desarrollo mucho más rico, con muchos más eh, recursos. Eh, pero creo que sí, que, que, que tanto Kenia como Costa Rica hacen las cosas razonablemente bien, ¿eh? con muchos problemas ambos, ¿eh? y con muchas cosas que sean mal. Pero bueno, aún así, eh, yo pondría a esos dos países como los más serios a nivel a nivel de los que yo he vivido. ¿eh? Bueno, Iñaki, y ahora otra pregunta complicada, ya que te llevo haciendo unas cuantas seguidas. Quizás esta sea un poquito la, la más compleja. Eh, ¿Se puede vivir de la conservación de la naturaleza a un nivel personal, a un nivel privado, me refiero, trabajando desde, desde un, eh, el ámbito privado en la conservación? Bueno, yo, yo creo que sí. ¿no? Yo he vivido unos cuantos años de la conservación. Eh, actualmente vivo de la conservación, eh, en parte... Eh, de lo que de lo que gano a través de la asociación y de mi mujer que es ambientóloga y que vive de la conservación puesto que trabaja en el, en el PENUMA, en la ONU de aquí en, en Nairobi. Entonces yo creo que sí, eh, además, eh, bueno, eh, conozco a muchos eh, y grandes profesionales en la conservación que trabajan y tienen trabajos, eh, bueno, pues muy dignos. Bien, es verdad que es complicado, es, es difícil, es fácil no hay nada, la verdad, si quieres al final perseguir tus sueños fácil no es Pero sí, es, es, es, es factible y posible, desde luego. Bueno, pues ya vamos con la última pregunta, que es como suelo cerrar eh, todas las entrevistas. Iñaki, ¿qué consejo les darías a todos los lectores que quieren probar suerte en el mundillo de la conservación? Bueno, eh, lo primero que aprendan inglés, aunque no les guste, eh, porque con inglés y español ya pueden ir a medio mundo, eh, y eso es así. Tenemos la suerte de que los que nacemos en España, pues ya aprendemos español, nos viene de serie, con lo cual, pues eh, que lo aprovechen, pero el inglés es fundamental. Eh. Y luego, yo ahora que, que las carreras están cambiando con esto del grado, máster y tal y cual, yo les recomendaría que hicieran lo que hacen los países anglosajones, que después del grado salgan un poquito de su país, salgan un poco de la universidad, de su zona de confort, que dicen los anglosajones, vayan a descubrir mundo, que el mundo puede estar a la puerta de la esquina, no hace falta que te vayas a África si no tienes dinero, eh, que vean un poquito de mundo, aprendan, cojan un poquito de experiencia profesional de campo o de campo de, a pie de, de campo y que luego ya si quieren seguir estudiando que hagan un máster pero yo, yo no lo haría de seguido como se suele hacer en, en España Pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo por prestarnos tu experiencia y, y la verdad que mucha suerte con ese curso, que a mí por lo menos me encantaría poder realizarlo. Y nada, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, Iñaki. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Nacho. Y nada, ya sabes, eres bienvenido al curso y cuando quieras aquí estamos. vale Gracias, hasta luego. Chao.